¿Qué? Aquí está ¿Qué es? Un bebé ¿Un bebé qué? Un muñeco ¿Un muñeco? Sí, lo que pasa es que aquí está Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack Una de las preguntas que siempre me hacen es sobre si he tenido experiencias paranormales durante mis investigaciones o las exploraciones que he realizado. Y sí, tengo una experiencia que hoy les quiero platicar y que la verdad ha sido una de las más fuertes que he tenido. Quiero decirles que esto sucedió en la ciudad de León, Guanajuato, cuando fui a explorar una fábrica abandonada, una fábrica en la cual entramos alrededor de las 12 de la noche. Pues bien, cuando terminamos de hacer esa exploración, que fue muy interesante, decidimos retirarnos hacia los hoteles. Yo iba con un compañero y tomamos carretera cada uno en sus vehículos. Eh, yendo ya hacia el hotel, recibo un mensaje de mi amigo diciéndome que si quería detenerme en un lugar al que llamaba El Rastro Abandonado, para... Pues vivir la experiencia. Yo le comenté que ya no tenía caso porque no teníamos ya batería en los celulares. No podíamos transmitir y ya tampoco teníamos lámparas para poder entrar. Así que ya no había necesidad de entrar todavía a las 3 de la mañana a este sitio. Pero él insistió, dijo que en verdad era un lugar bastante aterrador. Y pues a mí me ganó la curiosidad y dije, ok, vamos a detenernos y vamos a entrar un poquito para ver qué hay ahí adentro y entonces fue lo que ocurrió a continuación no sé qué hora sea de la madrugada acabamos de terminar la exploración en la fábrica esta de químicos abandonada y pues Omar se ha detenido en la carretera Omar dice que si exploramos oh, la construcción que está allá atrás que es un rastro ¿cómo es la historia de ahí Omar? Es un rastro abandonado Tiene... Han encontrado por ahí algunos Algunos, se puede decir cuerpos Y algunos también indigentes Pero este lugar ha... se ha manifestado mucho Más en el túnel, que le llamamos el túnel de la muerte Que ahorita van a conocer El túnel de la muerte Acabamos de ir a una fábrica abandonada Y pues ahorita Omar dice que nos metamos ...a ese rastro abandonado, así que pues acompáñenme, vamos a ver qué sucede... ...y pues sí, estoy un poco nervioso, vamos a ver de qué trata esto, ven. Ya. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yeah. a este rastro abandonado hola si sí. también ahorita de tomar la rueda hola Y eso es peligroso porque como luego hay vivos, sí. entre ese túnel Ajá. hay tres puertas, tres entradas, sí. hasta llegar al fondo. Sí. Entonces luego están ellos ahí metidos. Se meten ahí. Primero entramos a una habitación bastante grande. Eh, mi amigo llevaba la lámpara, la única lámpara que teníamos. Y para no entrar solamente así, sin documentar nada, mi otro compañero llevaba una cámara, pero una cámara Sony que necesitaba bastante luz para poder grabar bien, pero aún así decidimos grabar eso por cualquier cosa que ocurriera. La primera habitación bastante grande, no encontramos nada, se sentía frío el lugar, lo único que recuerdo es que se escuchaban aullidos de perros a lo lejos, pero sé que eso no tenía nada que ver con que nosotros estuviéramos explorando ese lugar a las 3 de la mañana. Y acá tenemos. ¿Subió algo acá? ¿eh? Sí. Como un chiflido, ¿no? Nos trajimos el radio. Un chiflido, ¿no? Sí. Ya. Wow, este lugar está aterrador. Hoy. ¡Ay, vivo. ¿Quién está? Hola. Seguimos avanzando justo donde mi amigo mencionaba que había un pasillo, el pasillo que le había puesto el pasillo de la muerte, algo así le había puesto. Y bueno, no quise avanzar, no quise ir hasta el fondo de ese pasillo, pero a mano derecha había otra, otra puerta que daba hacia un lugar, como un tipo bodega, estaba muy grande ese sitio. Y bueno, entramos, estaba completamente oscuro, mi compañero llevaba una lámpara, mi compañero de atrás llevaba la cámara que no grababa muy bien, y yo solamente llevaba un machete ese machete lo había bajado del vehículo, del carro dije por cualquier cosa me llevo un machete era lo único que yo traía íbamos entrando a esa habitación cuando de pronto escuché como algo gruñía los gruñidos eran como de un perro como un perro o un animal que nos estaba acechando y que cada que nosotros estábamos avanzando el gruñido se hacía más intenso el gruñido era algo así como algo así y aumentaba cada vez que nosotros dábamos un paso pensé que en la grabación se iba a quedar registrado este gruñido pero al menos nuestra reacción sí quedó grabada, vamos a verlo Escuchó un golpe ¿eh? hey. oh. ¿quién eres? ¿Sí? acá, acá No, no, no, una persona. Acaba de pegar también en la pared. Ahí es un perro. Ahí está. ¿Dónde está? Se escucha. Pero no se ve. Ahí está, gruña Gruñe. Ahí está. Sí. Venga, vente no vaya a mejor. Ahí está, Toma. ahí, piedras ahorita. Ahí está. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Te digo algo? Sí. Yo conocí un perro aquí Pero ahí. no lo vi, tampoco lo vi. Pero está gruñendo. Ah, está se me echando la piel. Sí. ¿Cómo está el celular? No, hombre. No, hombre. Ahí está el perro adentro. Pero sí. sabes que si está el perro? gruñendo, ¿Hay alguien ahí? Sí. Perfecto. Bueno. Buenas noches. Amigo. El estar en aquel lugar con la poca batería que teníamos en la lámpara y grabando con una cámara extra, pero de baja calidad, hacía más tétrico el momento. Pero cuando escuché los gruñidos, se volvió realmente escalofriante, ya que aquello que gruñía en la oscuridad lo hacía de una forma tan amenazadora que sabíamos que no nos quería ir. ¿Dónde está el pestano? Está de este lado, de este lado. Ahí, pero, pero. Ven. No, no, no, no hay nada No, hay nada, no, no manches. manches, no, sí <ríe> No manches ¿No sí, sí, hubiera salido? Oye Estando en eso de descubrir qué era lo que gruñía Aventamos piedras Para ver si salía algo Yo me quería retirar Yo pensé que era un perro un perro rabioso, así me lo estaba imaginando, porque se escuchaba bastante agresivo. El gruñido era bastante atemorizante, muy fuerte y muy salvaje de algo que nos iba a atacar. Mi compañero empezó a avanzar y yo le decía que ya no avanzara porque iba a ser un problema. Si el perro estaba rabioso, salía y nos atacaba, pues corríamos bastante peligro. Pero mi compañero comenzó a acercarse y... No pasó nada, dejó de gruñir. Aquello que nos estaba gruñendo dejó de gruñir. No salió ningún perro, no había ninguna criatura, no había nada. Cuando se acercó al fondo de este, de este cuarto gigante, había otros dos cuartos al final, dos cuartos que estaban pegados y cada uno tenía su puerta. Cuando mi compañero se acercó a uno de los cuartos, a la puerta, para ver qué había dentro y descubrir si había un perro, Simplemente aquello dejó de gruñir. Eso me pareció bastante extraño, porque estaba seguro, todos estábamos seguros que los gruñidos los habíamos escuchado. No, eso que está leyendo es otra cosa. No, un perro hubiera salido corriendo. Sí. No. Eso es. No, no. Eso es algo más cabrón, eh. ¿Quién está? ¿Quién está? Ya no gruñe. Ya no está. Ahí. A ver, mamá. Ahí, ahí está. En un principio pensé que era un perro rabioso. Por eso sentía aún más peligro. Pero después me daría cuenta lo que realmente era. No seas cabrón. No había perro, ¿eh? No había perro, man. Ay, no. Hubiera salido de este lado. Ya hubiera salido. Acá de este lado puede salir, ¿no? Órale, o sea. está pegando. Perrito. No Oye, son las es que, escuchamos, te quedó grabado. Es que sí, pero es que no. Quedó se quedó grabado. ¿Cómo ves este lugar? No. No, no, yo desde que lo vi desde fuera dije, no, ese es el lugar. Ese es el lugar. Pero ese es un perro, está ahí ¿no? Grumel? Sí ¿Lo escuchaste? Hubiera salido corriendo un perro Sí, y ¿ya levantaste aventaste dos pies? Sí, la av uno, avientas una yo acá y de este lado aviento otra A ver Pero es que sí está perro. ¡Perrito! ¡Perrito! Ay no manches. No nada. No, está muy cabrón. O que se haya salido por otro lado. Ah, sí, pero espérame. Gruñeca. Ahí te va. Si cruñas porque nos veía ir. Claro, claro, nos veía. Entonces.. Yo sentía que.. Se a los... Sí, sí, debe estar en uno de esos lados, pero, pero ya no cruña. Ay, no, mío, este. Es que tú eres el único que trae la lámpara. Cuando él estaba haciendo con su lámpara, buscando qué había en esa habitación, de pronto dijo, ya lo vi, y dijo, pasó para allá. En ese momento yo me encontraba en la puerta de ese cuarto gigante y justo me quedaba la puerta del otro cuarto de frente. Mi otro compañero, el que tenía la cámara de grabación, estaba a mitad de, de ese cuarto y mi otro compañero estaba hasta el fondo, en donde se encontraba el segundo cuarto a, echando la luz. Y cuando dijo, ya lo vi, es algo, pasó para allá, yo pude ver cómo en la puerta del segundo cuarto pasó una silueta, pasó una figura humana. Como si alguien desnudo pasara por la puerta adentro del cuarto, se vio, era completamente una persona, se veía el color carne de su cuerpo. Y dije, sí, ya lo vi, pasó, está de este lado. Y cuando mi compañero va hacia esa otra puerta para echar la luz y ver qué había ahí, no encuentra nada, no había nada. Y entonces ahí fue cuando yo comencé a sentir escalofríos, porque primero era un gruñido muy fuerte, un gruñido atemorizante, y después yo pude ver a una persona que pasó en la oscuridad de ese cuarto, pero al al, usar, al echar la luz descubrimos, o descubrió mi compañero, que no había nada. En ese momento, yo ya no quise acercarme más. Sabía que lo que había visto había sido un fantasma. Déjame verlo en la contra. ¿Puedo verlo en la contra? ¿Sí? ¿Hay Se movió para acá. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Ya lo dice. Sí, pero... No avances, no avances, Omar. Llévate una piedra. Yo también lo vi que avanzó. Yo también lo vi que avanzó. Desafortunadamente, yo no traía ni la lámpara ni la cámara. Porque desde donde me encontraba parado, pude ver cómo lo que parecía una persona desnuda pasó de un cuarto a otro, desapareciendo en la pared. En aquel momento solo pensaba en salir de ese lugar. Se sentía una vibra pesada, diabólica. No sabía si lo que había visto era un fantasma. Una persona real o simplemente lo había imaginado. Estaba realmente asustado. Persona. No amor, ¿cómo es? Ah. Es? ¿Qué? Aquí está. ¿Qué es? ¿Un bebé? ¿Un bebé qué? Un muñeco. ¡Un muñeco! Sí, lo que pasa es que aquí está el muñeco. Entonces posiblemente ah. lo que. Es que ese muñeco, mira a ver. Ah, ven tú, ven, porque no tengo lámpara. Vente, acércate, sin miedo, ven, ven, estás contigo. Hay un perro. No, no, tranquilo, ven. Yo el perro me encargo del perro. El perro me encargo, nada más quiero que veas esto. Esto bebé. No sé. Mira. Mi compañero dijo que se encontraba un bebé, un muñeco. Yo no lo podía creer y no quería comprobarlo y me empezó a decir ven acércate, ven para que lo veas y en mi mente lo único que pasó es tengo un machete y lo que salga de ese cuarto no sé qué sea pero si es una persona y nos ataca voy a tener que darle un machetazo y si lo mato, si, lo, si lo, le hago una herida pues me voy a meter en problemas. Y dije, y si es un perro y sale corriendo y nos ataca, le voy a tener que dar un machetazo y lo voy a tener que matar. Y me voy a sentir muy mal por haber matado a un animal, por haber matado a un perro. Y dije, y si no es ni una persona, ni un perro, y se trata de un fantasma, con el machete no le puedo hacer absolutamente nada. Y dije, ¿para qué demonios estoy cargando este machete? En ese, en ese momento me insistía mi, mi amigo que me acercara y pues bueno tomé tomé aire y yo no tenía la lámpara mi otro compañero es el que tenía la, la lámpara y la cámara y yo estaba a oscuras entonces les pedí que iluminaran mi camino para acercarme no hay perro entonces Oclan. no hay perro no aquí no, no hay, aquí no hay. Ver, para acá, por favor. te voy a alumbrar y ven no manches, no manches, no lo no manches. Vente, vente, vente. Vos. Se oyó algo allá, pero vente. Llegó la patrulla. Sí, está bien, está bien. déjalos, este. Déjalos. Ahorita. Ahí vienen por acá. No, no, se van a meter, no se meten. Tú vente, dámelo a mí. Tú tranquilo, tranquilo. ¿Verdad que está bien cabrón este lugar? No. Checa eso. Uf, Ay, no, Marcela. Sí no puedo creerlo. Wow. Yo vi cómo de aquel lado pasó. Pasó para acá. Pasó para... ¿O no se fue ¿Sabes para... que no se fue por esa, esa, ese No. Plato? O, ese ya no, o, o pasar, ese, ya no lo vi pasar. Ya no lo vi pasar aquí. Pero, ¿cómo? Uy. Escucha. ¿Ya viste el bebé? Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya lo grabaste? Ya, pero no sé muy bien ¿Se desde está aquí. Wey. Cuando me acerqué, y pude ver qué había adentro y ver este bebé que mencionaban, era un muñeco, un muñeco que estaba en una de las paredes y se encontraba como quemado eh, con símbolos satánicos, una cruz invertida, una, una estrella de cinco picos y algunos otros símbolos que no alcancé a apreciar bien. Y en ese momento sabía que estábamos en un lugar donde sucedían cosas Horribles, cosas paranormales, incluso satánicas. Yo soy de las personas que eh, todas las curiosidades que me encuentro en mis exploraciones las recojo. Estoy realizando un museo de, de cosas que he encontrado en estos lugares malditos, en casas abandonadas o lugares donde dicen que espantan. Ese muñeco con esos símbolos satánicos era una pieza muy interesante para tenerla en lo que es mi, mi museo personal pero tuve tanto miedo de ver el fantasma de escuchar los gruñidos y de ahora encontrarme ese bebé con símbolos satánicos que no pude entrar a esa habitación desde lejos solamente con lo poco que teníamos de batería en la lámpara podíamos iluminar donde estaba ese bebé pero no quise acercarme no quise levantarlo y simplemente dije que nos fuéramos Estamos yendo No, no seas cabrón ¿No crees que esté el perro de ese lado? No, fíjate. No, no sé si te quieras acercar Pero yo creo que puede estar perro ahí A ver, vamos o sea, no, Llévate no una piedra que... más Relacionando los horribles gruñidos La entidad que vi pasar La vibra pesada y el muñeco con símbolos satánicos Creo que aquella cosa era algo maligno algo que no debimos ir a molestar. Y aunque veía las luces de las patrullas que habían llegado, aún no me sentía seguro. Ay, no manches. Se ve algo? ¿Dónde? En ¿Arriba, no? ¿Como que sobresale de la pared o qué es? Mm, no se ve. Mira, ve. Pues. No, no, no. No, es la misma, la misma pared. Ay, no manches. ¿Quieres dejarlo? No. ¿Eh? Sí, ver, no, no, no, no, no. Oye, pero no había, no había perro ahí ¿eh? No, no, no, y yo vi una persona que pasó de una pared Yo, a ta, otra. yo también lo vi, y no era no como, vi. como blanco ¿no? Sí, es una persona que pasó de la pared, traspasó la pared de un lugar a otro Pero no había perro y lo grabamos No Y ah. había un gruñido, ¿verdad? Un mm, chis eh. Y ese lugar está la Sí, está bien, muy bien, ¿Sí? Sí. Sí. Él, es uno, él, es uno, él es el conductor del primer tenemos un carro, el carro bueno, no, no, no, metros es Es un... metro Ahorita, ahorita... si estaba Entramos que no qué ya... Entramos y no había ni Había un bebé ¿Qué? Un muñeco Así pues estoy temblando. <risa> Está grabando todavía? Sí. Puede ser? No puede ser. Finalmente la policía nos dejó ir, advirtiéndonos que no volviéramos a meternos por lo peligroso que era el lugar. Afortunadamente salimos ilesos y me llevé una experiencia que me acercó al mundo del paranormal. Bye. Bueno gente Pues nos tuvimos que salir del lugar Porque pues obviamente llegó la seguridad De aquí de León y eso está muy bien Pero pues ya vieron Todo lo que sucedió ahí La verdad yo quedé emocionado Por lo que encontramos Y Omar, yo no sé cómo te aventaste Después de que había una fiera ahí Que gruñía No, es son los gajes del oficio y la neta es la emoción que se siente, qué emoción sentiste hasta tu amigo camarógrafo, qué emoción sentiste. No, macho. No, <risa> indescriptible, indescriptible. Increíble. Bueno, gente, pues esto fue un pequeño encuentro con lo desconocido ahora sí en este lugar abandonado que es una un rastro abandonado. Es un rastro abandonado. Así que nos vemos en el siguiente video y vamos a seguir. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues esa fue la historia que les he contado en algunas otras entrevistas sobre el día que pude ver un fantasma y tuvo que ser en una exploración en donde no estábamos transmitiendo, en donde nos metimos sin querer meternos y no teníamos lámpara ni una cámara de grabación para poder captar lo que ahí había, pero bueno, aquí les pude mostrar lo que grabamos aquella noche y les quiero decir que es real que efectivamente lo que vi no era una persona, no era un perro, no era nada conocido. Había sido algo sobrenatural, algo que gruñía y algo que tenía figura humana, pero que terminó traspasando la pared entre los dos cuartos y después la, la, la pared del último cuarto. Esa fue mi experiencia sobrenatural. Si ustedes tienen alguna experiencia similar, pues pueden escribírmela en los comentarios. Voy a estar leyendo todo lo que me pongan ahí. Les mando un saludo a todos y sigan este canal, recomiendanlo, suscríbanse porque voy a estarle subiendo más videos sobre lugares que he investigado, que he explorado y más anécdotas de este tipo que me han pasado en mi investigación paranormal. Estamos en la ruta del misterio.